Bienvenidos todos a un nuevo video de Chill and Create. Somos Nico, Sofi y el día de hoy vamos a ir a probar comida vegana en la ciudad de Ushuaia. ¿Están listos? a probar suerte en Marco Polo. Este se encuentra ubicado en el centro de Ushuaia y hay mucho turismo, así que no sabemos si vamos a conseguir mesa. La idea de este video es poder contarles cuánto sale comer vegano en Ushuaia, qué opciones tienen y qué lugares también. La idea es ir haciendo videitos como este, pero en otros restaurantes para que puedan ver qué opción gastronómica tenemos en esta ciudad. Nada de esto es canje, ¿eh? No, hey, eso. Y si quieren hacer canje de comida, avisen. pedimos acá estamos esperando la comidita para cortar una buena cerveza esto es un lugar que está anexado un hotel entonces durante la mañana se ve mucha gente del hotel Capolonio, que es el hotel que está al lado de hecho no hay que salir del hotel para entrar a esta zona donde está el marco polo que tiene como van a ver después en las tomitas un montón de cositas tipo takeaway, como para comprar y llevar fue de los primeros en servir como ese método acá y se volvió súper popular y fue de los primeros en innovar con empezar a traer comida vegana a empezar a producir comida vegana y le está yendo bastante bien al respecto y también es el único lugar que tiene cocinas separadas para aquellos celíacos que, que necesitan en realidad comer acá pueden comer porque está todo hecho para que tengan una cocina separada para eso también pedí una hamburguesa de legumbres y viene con brotes, aros de cebolla, lechuga, tomate y un par de papitas. Creo que es como una papa cortada en cuatro, como pseudo frita. Yo me pedí el menú del día. Todos los miércoles tienen un menú que es vegano. Lo pedí sin saber qué era y se ve que es tipo una torre de vegetales con una salsa blanca y quesito vegano arriba. Unas papas también medias rústicas al horno y un dip de remolacha. Tengo mucha hambre. Vamos a ver si me llena, vamos a ver si está rico. Falta un poquito de esto La hamburguesa está bastante bien Es como una mezcla de varias legumbres Me parece que tiene lenteja, garbanzo Creo que tiene un poquito de caneta Está buena Lo que pasa con las hamburguesas veganas en general Es que suelen ser secas Porque no te dan aderezos Y eso hace bocha la diferencia en un sándwich No tiene queso El queso es un plus Pero a veces es un montón también Y lo que no me gusta es que la hamburguesa tenga tres papas también son tres señoras papas Pero tres papas fritas Como medio pobres Nosotros somos del team papa A todos le ponemos papa Nos encanta la papa Nos tatuaremos una papa Yo una no cara. lo sé Probablemente sí yo prefiero mil veces las papas así rústicas, hechas al horno que los pastos hechos fritos o el de, sí, de nabo Para mí la cáscara de la papa le da siempre crunch Nosotras en casa siempre hacemos así La torre de vegetales está buena Está como la verdura un poco dura Yo sé como re crítica porque en casa yo cocino todo el tiempo Me gusta mucho la comida casera Pero está súper rica Sé que es algo que por ahí en casa no hubiésemos hecho Salir a comer, en general es sinónimo a hamburguesa, no hay muchas opciones para comer Entonces por ahí prefiero la hamburguesa Pero como me voy acá que no tenga las cosas que le podemos poner en casa El plan de la hamburguesa es eso sí está increíble. Acá en España particularmente es comida vegana, hamburguesa Y ahora se está empezando a ver lo que es pizza con queso y jamón vegano Este lugar está bueno porque tiene los miércoles exclusivo comida vegana Entonces tenés un menú que es variado Y cambia lo que es hamburguesa y pizza si no, hamburguesa y pizza Hay dos clases de personas, las que toman agüita con la comida y las que toman cerveza con la comida. No siempre, pero... La hamburguesa lo merita igual. El cansancio lo vale. Algo que tiene este lugar que para mí les juega a favor es que a todas las comidas le ponen poca sal, o a veces no le ponen directamente sal. Entonces, si vos estás acostumbrado a comer con mucha sal, vas a echarle sal encima, pero si estás tratando de consumir con menos sal, este lugar tiene su punto a favor. Si es difícil conseguir comida vegana, imagínense conseguir un postre vegano. En este lugar suelen hacer tortas veganas, pero justo en este momento no tenían nada. Tenían como opción de postre ensalada de fruta y eh, cosas secas, budines, alfajores... Y bueno, claramente ensalada de fruta no íbamos a optar porque somos del team dulce de siempre. Y conseguimos este alfajor que nunca lo probamos, así que vamos a probar nuestro postre. Una de las cosas que por ahí tiene en contra este lugar Es que como que se vende como un lugar que es súper eco-friendly Y lo es, en un montón de cosas Pero usan un montón de plástico Son todos estos paquetes así sellados con calor Y es un montón porque hacen uno de estos para cada cocina que se vende Es súper difícil de suplantar y de que se mantenga todo hermético, cerrado y todo Pero es un montón, una bocha de plástico y creo que sí es algo para mejorar El postre de día de hoy Un empajor de chocolate con almendras y muso Sí. El fajor se ve que tiene algarroa. Yo no soy muy fan de la algarroa, pero se siente como suavecito. Entonces eso está bueno. No sé si es tipo. El postre. No, es más Es como más de para tarde. Una merienda, sí. Sí, sí <risas> para con un cafecito, con un mate bien amargo para cortar. No está malo, pero no sé si sería mi primera opción. Acabamos de salir del Marco Polo, ya terminamos de comer, panza llena, corazón contento y ahora la parte más importante. ¿Cuánto gastamos en la comida el día de hoy? El menú que me pedí yo incluía la bebida y todo costó 590 no es costoso comparado con otros lugares. Y la porción ustedes la vieron. No quedé a reventar, pero tampoco me quedé con hambre. Así que para mí está bien. Relación de precio, sí. gusto Custo, sabor. Mm. Algo interesante del menú de ella es que solamente está disponible los días miércoles. No todos los días tienen el menú vegano disponible. La hamburguesa que comí yo era una hamburguesa de legumbres. Salía 580 pesos. Más o menos lo que sale una hamburguesa en cualquier lado. Lo único que realmente como que la bajó un poquito fue el tema del aderezo, pero es algo clásico en todos los lugares de comida. Lo que sí fue un afano fue la cerveza. Yo agarré la cerveza mal, no pregunté. Era como 300 pesos. 380. 300 Más caro todavía. Casi como una empresa. Peor me siento. Mal ahí con el precio de la cerveza Marco Polo. Realmente es un choreo, hay que decirlo. Pero después la comida, la calidad de la comida, muy muy buena. El alfajor que nos pedimos de postre porque que era eso, un ensalada de fruta, salió 290 pesos y la verdad que estaba rico, acá lo trajimos para la merienda porque terminamos muy llenos y no sé si fue la mejor opción, la idea era mostrarles un postre pero bueno, fue lo que conseguimos, nos tenemos que conformar con lo que hay también sí. esperamos que lo hayan disfrutado, que les guste este tipo de contenido, tenemos ganas de mostrarle más de la oferta gastronómica vegana que hay acá y además mostrarles otras cositas que se están viniendo en los próximos días, recuerden suscribirse, compartir. comentar compartir, poner me gusta, abajo en la descripción como siempre dejamos nuestras redes sociales Haciendo hincapié que nos vayan a seguir en Instagram Que es donde más activos solemos usar Y como siempre dejamos el link de Mercado Pago Por ahí si nos quieren invitar a comer A algún lado, abajo está el link de Mercado Pago Para que dejen su donación. Así que nos vemos en el próximo video